La mayoría de mujeres van por la vida buscando hombres responsables, amorosos, cariñosos. Hombres que les demuestren su amor con acciones y no con palabras. Lógicamente no es tan malo hasta que te pregunto, ¿qué tan equitativa eres? ¿Cuántas de ustedes despertaron hoy a su esposo con el desayuno en la cama y le hicieron sentirse como el rey de su hogar? ¿Cuántas de ustedes le recuerdan cada día lo mucho que lo aman, lo importante que es para ustedes? ¿Cuántas de ustedes luego de un día de trabajo esperan a su esposo en casa con la cena servida y un beso de bienvenida? ¿Cuántas de ustedes luego de un largo y estresante día de trabajo esperan a su esposo para hacerle un masajito? Lógicamente habrá quienes sí lo hacen y quizá son algunas por allí, pero... La mayoría de las mujeres no lo hacen. De hecho, esperan a su esposo en casa con exigencias, problemas y reproches. De hecho, en algunas ocasiones buscando pretextos para mandarlo a que se sirva la cena solo. O peor aún, ni siquiera le hacen la cena. Así como hay mujeres que desean ser amadas, valoradas, respetadas, también hay hombres que desean ser valorados, ellos también tienen sentimientos, ellos también esperan algunas palabras cursis y besos inesperados de parte de su esposa. Ellos también te sueñan, te piensan antes de dormir. Ellos también merecen regalos del Día del Hombre y sorpresas por sus cumpleaños. Ellos también fantasean con algún día tener alguna familia feliz con aquella persona que aman. Ellos también merecen amor. Ellos también esperan respeto de tu parte a su relación. Ellos también merecen que les demuestres tu amor con hechos y no con palabras. Sí, luego de escucharme, quizá la mayoría de mujeres me digan, no, estás muy equivocada. Ellos no merecen absolutamente nada porque todos son igual de falsos y lo único que saben hacer es lastimar a las mujeres. No. No todos los hombres son iguales, a lo único que tú te refieres en realidad es que todos los hombres con los que tú has estado, con los que tú has salido, son iguales. Y al final de cuentas eres tú la única responsable y culpable de eso, porque aceptas a un hombre en tu vida que no conoces bien, lo aceptas, quizá lo conoces y enseguida lo aceptas, y ahí está justo el problema. Aceptas a un hombre que te habla un par de palabras bonitas, pero que luego lastima. Pero en cambio, cuando tienes un verdadero caballero enfrente, te parece aburrido y lo desprecias. En cambio, sigues alimentando aquella idea de que todos los hombres son iguales, pero no te das la oportunidad de conocer a un hombre que realmente vale la pena. Ya deja de creer en eso, deja de creer que todos son iguales, porque no es verdad, eso es totalmente falso. Existen hombres, verdaderos caballeros que le hacen honor a cada letra de caballero. Así que cuando tengas uno enfrente, aprende a amarlo, a respetarlo, a valorarlo. Jamás olvides que todas las personas merecemos ser amadas, merecemos ser importantes para alguien. Y los hombres también merecen amor, y eso no los hace menos hombres. Así como que tú le demuestres tu amor a tu esposo, tampoco te hacen menos mujer.